Bueno, vamos a comenzar nuestro modelado, nuestro dibujo en dos dimensiones, con LibreCAD. En primer lugar, en este primer paso, lo que vamos a hacer es configurar nuestro espacio de trabajo y configurar las unidades eh, para nuestro archivo del dibujo. En el menú principal, Options, vamos a ir a Preferencias de LibreCAD, y en este, en este cuadro de diálogo lo primero que vamos a hacer es cambiar el color de fondo. Esto es una cuestión eh, no necesaria para el dibujo, pero es opcional. Podemos elegir eh, tipeando directamente si conocemos el código o elegimos de la paleta de colores. Por ejemplo, podemos elegir y seleccionar un tono gris. Lo añadimos a los colores personalizados, le damos OK. Cuando le damos OK se aplica, nuestro entorno y nuestro espacio de trabajo cambia el color de fondo nuevamente desde las preferencias de LibreCAD vamos a corroborar en los valores por defecto que la unidad esté en metros ¿sí? fíjense que se puede desplegar, elegir otro pero por defecto siempre va a quedar en metros cuando hemos hecho esa selección muy bien, estas son configuraciones en general para eh, todas las veces que eh, abramos el programa y que vamos a usar LibreCAD. Ahora vamos a configurar algunas preferencias específicas para este archivo. Para eso vamos a ir a mismo Opciones, del menú principal, pero en vez de Preferencias de LibreCAD vamos a ir a Preferencias del dibujo actual, que generalmente aparece siempre en inglés. Por más que hayan seleccionado como lenguaje el español, eh, esta parte del menú siempre está en inglés. Vamos a elegir de entrada una configuración para tamaño de papel para que al finalizar nuestro modelo, nuestro modelo podemos eh, colocarlo en escala. Vamos a elegir A4, podríamos también elegir un eh, tamaño personalizado, pero vamos a elegir A4 y lo vamos a dejar en horizontal. Las unidades para este modelo también tenemos que seleccionarla y vamos a dejar en metros. Luego podemos hacer configuraciones específicas, eh, en el caso de las cotas, de la grilla, no vamos a modificar nada. Y por ahora le damos OK. Bien, vamos a comenzar a preparar nuestro espacio para contener la información gráfica de las entidades que van a formar nuestro modelo. En primer lugar voy al panel de la lista de capas. Que si no está visible, desde widgets eh, tenemos que ir a examinar que esté tildado, lista de capas. Si no está tildado, aparece cuando lo tildamos. Y vamos a crear desde el panel de capas al menos tres capas. Con este signo más se añade una capa. En la primera le vamos a llamar muros. Vamos a seleccionar un color, en este caso cian y un espesor de línea 20 el tipo de línea va a ser continuo sin mayor modificación le vamos a dar ok en el panel de capas se van apilando las capas que generamos vamos a generar otra capa que se va a llamar cotas en este caso vamos a dejar eh, un color verde para las cotas y no vamos a modificar el espesor de la línea ni el tipo de línea y vamos a generar un, una tercera capa, que se va a llamar carpinterías. Y podemos elegir también otro color, el que prefieran. No vamos a hacer mayor modificación, vamos a dar OK. Así, al menos ya hemos preparado eh, tres capas para contener nuestros eh, elementos gráficos. Eh, los elementos que le pertenecen a las capas y sus atributos son los mismos que en general a todo tipo de software que trabaja con capas, podemos apagarlas con este ojito bloquearlas con el candado eh, inhabilitar la opción de que sean imprimibles para que no se visualicen y más adelante nos referiremos a este signito, a este icono que refiere a eh, las una característica de las capas que podemos habilitar en LibreCAD, que es que sean eh, capas de tipo construction layer o capas de construcción. Ya después vamos a, a profundizar.